¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, que conocimos al papá de la enamoradita de Johnny. ¿Ah? Ese tipo es un. A ver. Odio decir esta palabra. La odio. Ese tipo. es un. racista. ¡Escucha mi voz! Nada es atroz y se te quema el arroz. ¡Ay, Cosita! ¡Muy bien! ¿Cómo te fue? Ay, cosita, espectacular, espectacular. A Anita le encantó mi musical. Leímos los textos juntos, se emocionó con cada uno de ellos. Debiste haberla visto, Cosita. Lo sabía, eres un éxito. ¿Y tú leíste la obra? ¿Ah? Mi obra, la terminaste de leer, Cosita. Las obras de teatro se leen de un porrazo. pero no la terminé. ¿Cómo que un poco? Uh, bueno, es que no entendí mucho, cosito. Tu obra es un poco rara. ¿Rexista? ¡Así como lo oyes! Ese tipo discrimina a mi hijo por su raza. ¿Qué cosa? Mm, hay cada gente acomplejada. Ay, no, no entiendo nada. Conversamos con el papá de Alicia sin que él supiera quiénes éramos nosotros. Y empezó a insultar al Johnny diciéndole que era un idiota, mm. un nerd, un bravo. Así es. Eso, Eso dijo. ¿Mm? Dijo blanquiñoso con desprecio. <risa> tú te imaginas cómo me puse, ¿no? Ay, sí, me imagino. Ah, ya. Está bien. El papá de Alicia no me acepta, pero tú tampoco aceptas a ella. Es lo mismo, mamá. No, no es lo mismo, Johnny. Ah, no. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Ese tipo dijo blanquiñoso con desprecio. Yo no voy a permitir que estés con una chica que tiene de padre un cavernícola que discrimina a la gente porque eres blanconcito. Mamá, mamá, deja que poco a poco me vaya ganando su aprobación, por favor. No. Aléjate de esa chica. Es imposible. Estudio con ella. Entonces no le hables. Mamá, yo la quiero. ¿Tú qué vas a saber qué querer, oye? Aléjate de una vez. Ese hombre te va a tratar muy mal, te va a hacer la vida imposible. Mamá, yo no soy un niño. Sé defenderme. ¿Qué vas a saber defenderte tú, oye? No. Aléjate de esa chica. Esa chica no vale la pena, además. Papá, dile algo a mi mamá, porque yo no pienso abandonar a Alicia. Johnny, hija. Johnny, Johnny. Ese tipo es un energúmeno. Uh -huh. Lo del sándwich ya era una gran ofensa, hijo. No sé. Bueno, pero... Pero es bastante popular, ¿no? Oy, ah, ah, no, no, no, no, no, no, no, ya, ya, solo quería verle el lado bueno. Nada. No hay lado bueno. Miren, eh, mira, Johnny. Eh, sin embargo, yo no puedo obligarte a que termines con esa relación. ¿eh? Alicia no tiene nada que ver en todo este asunto. Y si tú realmente la quieres, su padre va a tener que entender. Así sabe. Te he dicho. Los ingredientes cantan y bailan. Es una convención teatral. Pero es que no es realista. Cosín. ¡Claro que no es realista! ¡Es surrealista! Lo importante es el mensaje, el simbolismo que expreso. Está llena de metáforas que se aplican a la realidad. Seguro que cuando la vea la puede entender un poco. ¡Pero más. está clarísimo! ¡Por favor! ¡Antoine Batatouille es un chef! Un chef que encuentra la verdad existencial en su cocina... ...y el conflicto es en el cuestionamiento de los ingredientes... ...y ese es el dilema del personaje... ...y cómo aplicarlo a la vida real... ...y, y meterse más en el mundo y en el día a día. Ah, sí, es que no, no, no lo había visto desde esa perspectiva. Me sorprendes, Isabela? Pensé que tenías otra sensibilidad. Eh, sí, yo soy muy sensible, lo que pasa es que me confundí un poco... ¿Hasta dónde leíste? Cinco páginas. ¿Qué? Leí cinco páginas, pero ahora que me has explicado, seguro que voy a poder leer con más facilidad. ¡No leíste nada! Sí. ¡Qué pena! ¡Qué pena, Isabela! Si hubieras leído mi obra, de repente podrías entender un poco de qué trata y podríamos estar compartiendo este entusiasmo. ¡Cosito, no te ofendas! Ahora voy a poder leer la completa porque ya entendí todo lo que me has querido no, no, decir. No, no, no, no, no te no, no, no preocupes. Gracias. Pocito. No, no, aquí. Pocito. Pocito. No, no, no, aquí está. Ya está. No, no, no No, no, no, no, Estoy... no, Pocito, por favor. no. Como lo oíste, reina, a pesar de todo, no pienso oponerme a esa relación. ¿Después de cómo nos trató? ¿Después cómo trató a nuestro hijo? Ni Johnny ni Alicia tienen la culpa. ¿Tú cosa quieres, ah? ¿eh? ¿Que le sigan haciendo bullying? ¿Que lo discriminen? No, no quiero. Pero Johnny es casi ya un hombre. Y tiene que aprender a vencer solo los obstáculos que le pone la vida. Este es el colmo. Mamá, estoy dispuesto a luchar por el amor de mi amada. De tu amada, ¿no? Bueno. Si esa es tu decisión, yo... ¡Yo no respeto nada! ¡No! ¡No voy a permitir que te discriminen de esa manera! Y esa muchachita no pisa esta casa. Si tu padre te apoya, es su problema. Pero yo y la Shirley te vamos a hacer la vida imposible. Eh... ¿Sí o no? Este, mami... ¿Sí yo, o no, Shirley? Yo preferiría no meterme. Johnny ya está grandecito y ya sabe lo que hace. ¡Ah! O sea, ahora todos a mi contra, ¿no? Claro, no les importa que mi hijo sea discriminado, no les interesa. Ustedes están locos, ¿no? ¡Completamente locos! Bueno, a pesar de todo, algo bueno ha pasado. Ahora tu mamá ya sabe lo que se siente ser discriminado. Eh, y dime, Johnny, ¿cómo te va con Patricia? Alicia, abuelito. Alicia, y yo soy malo para los nombres. Pero eso sí, de su cara no me olvido, ¿ah? ¿eh? Mi mamá tampoco. A tu mamá no le cae bien tu enamorada, ¿no? Eso era de esperarse, abuelito. El problema es que yo tampoco le caigo al papá de Alicia. ¿Y cómo lo sabes? Porque me estuvo persiguiendo por toda la universidad para matarme. Eso no deja ninguna duda. ¿Y por qué crees que no le agradas a tu suero? Creo que por mi color de piel. ¡Ah! ¿Pero qué, qué color? Si tú no tienes color. Justamente por eso, abuelito. Él dice que no quiere que su hija esté con un... Gusano crudo. Oh, y, y ni siquiera es verano para que te broncees. No funciona, abuelito. Me pongo rojo, me arde todo el cuerpo, me espellejo por la calle y vuelvo a estar tan blanco como al principio. Oh. ¿A, ¿A ti te pasa lo mismo que le pasaba a mi primo, Delicio Guayanay? ¿Así? ¿Ah, uh -huh. ¿La, ¿La familia de su novia tampoco la aceptaba? C ¿Cómo hizo, abuelito? Cuéntame, porque la verdad No, que... no, no, no, no. Se le caía la piel, pues. Ah. Eh, pero creo que por la uta, ¿eh? ¡Bien feo! Se ponía con su nariz de rocoto, así. A, a, abuelito, eh, anda, anda a descansar. Yo, yo termino. Pero si tengo que cerrar. No, no, no, no abuelito. Yo, yo termino. Yo cierro. ¿sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, no, no, no te preocupes. Bueno, ya. Ahí quiero. Sí. Ch ch Chao, abuelito. Yo me traigo. No te preocupes. Ay, ese delicia. Hola. ¿Otra vez? Se demoré? y yeah, ajusta tiempo sin saber tú estás aquí sin pensar